Pues actualizamos sobre Violeta porque, bueno, estamos un poco preocupados. Eh, ha empezado a, hace un par de días a orinar con lo que parece sangre, En, en algunas veces. Eh, otras veces orina menos, otras veces orina más, eh, transparente, rojiza. Eh, bueno, eso en un animal, digamos, eh, sano. Eso sería lo más seguro una infección de orina. Igualmente le hemos sacado sangre esta mañana, eh, hemos cogido muestra de orina y lo hemos enviado al laboratorio. Lo que pasa es que con estas fechas pues, seguramente tardará un poco. Pero claro, en su caso, que tiene una enfermedad vírica eh, muy grave, o sea, quiero decir que, que las cabras se mueren de eso, aquí hemos tenido cabras que se han muerto de eso, y ella está bien porque estamos súper pendientes de ella desde que nació. Entonces, con una asistencia constante, con un montón de pruebas constantes, gracias a eso, pues Violeta está sobreviviendo y bueno, y está, está aquí ahora conmigo, en brazos, ¿no? Pero, pero, es cierto que bueno, que es una enfermedad que no solo es que afecte a, o sea, puede afectar a muchas cosas, no solo a la movilidad. Al final se llama, eh, eh, ay, encefalitis. Eh, eh, hoy, eh, eh, bueno, es, cae eh, caprina, encefalitis, artrosis y encefalitis artritis y encefalitis que caprina o, o no me acuerdo si va al revés eh, cae en, en, en inglés y bueno, no es solo que afecta a su movilidad a sus articulaciones sino también al cerebro que allá es, es lo que le afectó es. todo bien, está todo bien sino también a sus órganos ¿Sabes? Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendientes y vamos a, ver, vamos a ver lo que sale. Ya está tomando bien los biberones, está comiendo. Sí que es verdad que está un poco peor de, las, de, de movilidad. Desde ayer ya empezamos a notar y, y por la noche ya se notaba más. Y esta mañana le estaba costando mucho estar con la férula. Está bien, pero, pero sí que es verdad que ha tenido un pequeño bajón y coincide también con que esta mañana ya ha orinado la primera. O sea, ha sido muy grande y, y muy roja. Ya nos hemos me ha asustado un poco la verdad y, y nada bueno ya todo está en el laboratorio ella ahora está, está bien o sea, violeta es así o sea, que, que así no va a estar pero es maravillosa así como es y bueno vamos a ver esperamos que no tenga porque normalmente cuando empieza a estar peor hay una recaída general empieza a comer menos deshidratarse y todo Ahora vamos a estar más pendientes todavía, si es que se puede estar más pendiente y, y a ver cómo va cómo va evolucionando, si no contando. Eh, no vamos a hacer nada hasta que no tengamos los resultados, a no ser que veamos un empeoramiento muy de esto, porque bueno, al final es muy pequeña, tiene un, una enfermedad vírica y no podemos estar con antibióticos con antibiótico porque al final cuando realmente los necesitemos eh, podemos tener un problema. Con lo cual cuando llegue el cultivo y lleguen los resultados... Y tengamos más información, intentaremos solucionarlo y mientras tanto, pues a beber mucho, a comer mucho, a ser muy amada y. Ponte buena, ¿eh? No nos Y nada, y, y eso, y así lo hemos contando y, y nada, pues mandarle un montón de energía y. La en realidad es como una pequeña criatura adorable de cristal que vamos a tener que estar cuidando mucho y, y, y es que no solo que decirlo porque decirlo es muy fácil pero es que lo, es que lo vivimos a, a diario tan pronto está aquí como de repente está aquí sabes o sea y es impredecible entonces bueno pues nada ¿eh? mandarle muchos ánimos mucha fuerza y mucha energía porque la van a necesitar